Ahora ya son los típicos momentos que yo no sé si a los que habéis sido corredores os pasa igual, que es estas menos de 24 horas antes, 10, 12 horas antes, que yo ya querría que pasaran. Bueno, esto es eh, lo que es el miedo escénico que tenemos todos cuando nos enfrentamos a una, a una competición que creemos que es de eh, gran magnitud Y para mí es de gran magnitud porque a que tú creas que el reto es tuyo, el reto es mío. Porque a ti te sigue mucha gente y a mí durante esta semana me ha preguntado, ¿tú crees que lo lograrás? Digo, si lo logra él, lo, lo eh, lograré yo. Yo me voy a preocupar de ti. Te voy a tener entre algodones, entre zapatillas y marcando el, el ritmo que nos llega el reloj y que, y que nosotros creemos que vamos a llevar. Que es hacer menos de 90 minutos, una media maratón, que yo creo que es un buen tiempo. Yo a ti, Jabalí, te conozco y sé cómo eres. es un tío que mueves mucho las redes sociales, muy optimista, muy charachero, muy caliente, demasiado caliente. Y ahora, eh, mañana, eh, estoy convencidísimo que en nuestro grupo de una hora y 28 minutos va a venir cantidad de gente. Eh, Martín, vamos a intentar dosificar. Yo veo que la gente se está animando, Jabalí, Jabalí. Sí. Y que estás muy... muy concentrado, estás muy empeñado está. en tu sí. En tu sí. Peto. sí Aquí, venga, vamos venga, para ya. Allá. Y concentrados, vamos partiendo que no te dejes llevar ni por el público que hay al lado de, a, los do, a los dos lados de la, de la barrera ni por la gente que esté con nosotros que a la gente le gusta hablar mucho que al principio van demasiado sobrados lo que yo no quiero es que mi jabalí eh, reviente a mitad de carrera lo que quiero es que mi jabalí eh, corra al final a, a tope y al 100% o sea, tú fíjate de mí y tú has competido mucho, eres competitivo y esto para mí es como un campeón del mundo, tiene que ser tu campeón del mundo que tienes que correr bien. Desde el minuto, desde el segundo cero hasta la hora y 28 minutos y 30 segundos que nos hemos marcado. Por lo tanto, vamos, no te dejes llevar por tu. Por tu corazón, eh. llévate, eh, eh, llévate por, tu, por tu cabeza, por tu mente. Que tienes más patogas que yo. O sea, que lo que no quiero es que al final ahí sí me vas a dejar atrás. Que yo te veo que el último 200 te vas a lanzar y me vas a dejar atrás. Yo soy muy lento. Muy lento. muy lento. Los últimos, los últimos 200 metros son muy lento. Y yo con esas patogas estoy convencísimo que te vas a, a acelerar. Te voy a decir algo, vale, En Mi puta vida he ganado un sprint. O sea, espero que hoy no sea la primera vez. O sea, ya puedes sprintar y ganarme, ¿eh? En mi vida he ganado un sprint. Soy más lento que el cabello malo. O sea, que ya puedes empeñarte no sabe con quién está hablando. ¿sí? Con el globero de los malos. Yo me voy a adaptar eh, a ti, a tu ritmo. Una vez que yo me adapte a tu ritmo, que yo supuestamente va a ser entre 4 minutos y 10-12 segundos por kilómetro, y luego una vez, a partir de que yo me adapte a ese kilómetro, yo me pondré delante tuyo. Para meta. Ahora sí que ya en contra. Nos vienen un par de subiditas. Y Martín ya se pone de fiebre. Y yo ahora... Calladito y a seguir, calladito y a seguir. Y tú me tendrás que hablar mientras de decir, Martín, Geles, Martín, avituallamiento, Martín, agua. ¿Cómo vamos a plantar la carrera y como yo creo que debemos de, de plantar la carrera? Tú vienes de hacer ahora eh, una carrera de larga distancia, lo que es el dileta, y lo que quiero es que no explotes al principio y lo que yo Pretendo es que, que salgas con tranquilidad, que marcar la primera parte de los primeros 10 kilómetros entre 42 minutos, 42-30, y a partir de ahí, viendo tus sensaciones, viendo que vas a pedir mucho más porque es un tío muy, muy competitivo, pues vas a ir pidiendo más y yo te lo voy a, yo te voy a dar todo. Tienes que hacerte la idea que, claro, yo correr con un campeón del mundo, con un campeón de Europa, con un tío que ha sido varias veces olímpico, para mí lo que tú me dices con normalidad, de cuánto dime, Martín más, Martín menos, Martín Geles a mí me impone. Es decir, yo te tengo mucha confianza, pero claro, estoy hablando con un puto mito, entonces No, pero sí, pero tú estás, un poco acojonado pero Tú, estás, tú estás acostumbrado mucho a la, la bicicleta y sabes que existen gregarios, claro. y ahora yo mi cabeza soy tu gregario. Oh. Y tengo que pensar que voy a ser tu gregario. Fuera el, el Martín Fitz campeón del mundo, fuera el Martín Fitz que corre para intentar récord de mundo en su categoría de máster, ahora... Eh, yo me he planteado que es mi, que es mi reto, reto, porque, porque el, el domingo eh, a partir de las 11 de la mañana el teléfono va a sonar, las redes sociales se van a alarmar <risa> y ¿qué ha hecho Valentí? ¿Ha hecho mil o no ha hecho? ¡Ha hecho, joder, de puta madre! Y lo que trato es eso, que, que, que, es, que es mi reto, porque yo estoy nervioso e inquieto porque lo, tú lo consigas, porque si tú lo consigues, yo lo he conseguido. Oye, primero de todo, un abrazo porque tía, estas cosas no solo me dan una confianza y motivación, sino que me dan un honor y un, un orgullo que, que, que estoy, estoy volando ya. Yo de hidratación y de alimentación no te voy a hablar porque eso lo sabes tú de sobra porque tú haces también mucha, mucha actividad eh, deportiva y sabes lo que tienes que comer, cómo alimentarte, los pequeños detalles está el éxito y sabes lo que vas a tener que comer para afrontar esta carrera. Pero sí que es cierto que para el calentamiento vamos a calentar, la carrera va a ser es a las 9 menos cuarto de la mañana, vamos a calentar... Eh, media hora antes. Evidentemente, esto, eh, aquí en la bicicleta te da tiempo a hacer la digestión. El corriendo tienes que desayunar dos horas, dos horas y media antes para intentar llegar con la digestión bien hecha. Y vamos a, a, a calentar del, delante de lo que es la, la carrera. Aquí patas calentando, Luquita grabando y Fisi San Juan apretando. Sí, estamos bien, estamos ¿Cómo bien? estamos, Martín? Pues listo. ¡Míralo, míralo! ¿Qué venga, pasa, venga, Depa? Venga, <ríe> Que con la familia, estamos aquí. familia, 15 minutos de, de trote, cuatro estiramientos de gemelos, cuádriceps y un poco los lumbares para no tener ese, este tipo de problemas. Si estás acostumbrado a las cremas, a las cremas calentadoras, también es bueno que te des a una, una crema que te caliente un poquito y sin más, se acabó ya. Hemos estado en, en, la, en la expo del corredor, hemos cogido nuestros dorsales, hemos firmado autógrafos, hemos estado todo el día de, de aquí para allá. Ahora solo te queda y tienes que olvidarte de todo, fuera cámaras, fuera, intenta no manejar las redes sociales. Que estás todo el puto día con las redes, <risa> con las redes sociales. Intenta estar un poquito. Sí, sin sí, redes out, out. Una buena alimentación, cena, cena, pronto, a la digestión, acústate, intenta dormir y al día siguiente ya eh, levántate a las 7 de la mañana, como han dicho, desayuno tranquilamente, intenta afrontar la carrera sin la tensión con la menos tensión posible y, a, y a eso coger. es fácil decir pero incluso para alguien como tú que lleva tantos años estoy seguro que aún tienes esa palpitación ahí. Mira Valentín, mientras tengamos ilusión saldremos nerviosos, inquietos. Mira, si me notan las manos frías, es que estoy nervioso y eso es un buen síntoma. Yo creo que el síntoma de nerviosismo es bueno. En el momento que se nos pasen esos nervios, eh, de, de, de, tendremos que dejar la, lo que es la competición. Porque esto, esto nos gusta, lo llevamos en, en el corazón y es sangre nuestra. Yo, tanto en los escenarios, como a la hora de hacer un documental, como a la hora de hacer una carrera, el día que no noto, que no tengo una tensión aquí, sí. es un día que sé que no va a salir bien. Eso es. Porque necesito ese nervio y esa tensión, que es que, tío, quieres hacerlo lo mejor posible y darlo todo y que todo salga tal y como las preparado. A mí me pasa lo mismo. Yo el día que no me apetecía seguir a correr, no solo a correr, porque si solo a correr no voy a disfrutar. Y esto es lo mismo. Venga, tío. Es un honor, es un súper honor de verdad. Y venga, mañana lo vamos a hacer. Eso es. Sí, ¡Lo vamos a petar! A ¡Vamos para allá! has pensado poder gritar? Te enfureces, es horrible el miedo incontenible Entonces ven, dame un abrazo, yo te conozco Cuando dices que felices, que caras más tristes Que caras más tristes, que caras más tristes más tristes? ¿Qué caras más tristes? ¿Qué caras más tristes? ¿Qué, qué Aquí patas calentando Luquita grabando y Fiji San Juan apretando Sí, estamos bien, estamos ¿Cómo bien ¿Cómo estamos, Martín? Martín? Pues... pues... ¡Míralo, míralo! ¿Qué de pasa, Depa? Venga, Depa! Que estamos toda la familia, aquí, que... familia. Oye, me has dicho que bien, ¿eh? Que vas bien de nervios Sí, estoy... Pero, Estoy con ese punto de nervios que me gusta, que, que, es, lo, que es la, la precompetición y... A ver, dame la mano. ¡Uy, manos frías! ¡Esto es buena frío, señal! Manos frías, corazón caliente. <risa> a poder, a poder. Ahí está, ahí está. Bueno. ¿Y tú cómo estás? ¿La verdad? Estoy... ¿Qué tal? he pasado la noche? Mal. ¿La he pasado? Bueno, mal no. Quiero decir, me ha costado dormir. Pero soy optimista, tengo muchas ganas... Y no tengo ni una duda que le vamos a encar el diente, ¿eh? Oye, ¿te ha costado ir al baño oye, eh? Hostia, calla, calla. Calla, que he tenido que ir ahí a, al parking a última hora. Y iba diciendo, uy, que no ha bajado, no ha bajado. Vamos a pasar, vamos a intentar hacer un ritmo de 4 minutos y 12 segundos el kilómetro. Que viene a ser a 41.50, 42 el, el 10.000. Bien. Para Llegar al kilómetro 16 que es el, un kilómetro un poco ya fatídico, que donde ya empieza a, vamos a empezar a tener fatiga, pues ahí a partir de ahí pues hay que intentar ya mantener y al final pues enfrentar. Eh, yo creo que ser una carrera chula. Primer día que creo que voy a salir, de menos a más, con alguien que está ahí diciéndome hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, y yo confiando a ciegas. Tú confías a ciegas y sobre todo en los habitamientos eh, no pare. yo, Tú me, me vas diciendo, oye Martín, ¿a qué quiero? Yo te cojo el agua, el líquido, los isotónicos, lo que haga falta. Tú ten muy claro dónde está el roncola. ¿Roncola para adentro. Vale. Venga, vamos para allá. Vamos allá, ¿eh? ánimo. Vamos. Que el 20 kilómetros puesta abajo, venga, la gente sale muy explosiva y luego va a pinchar. Venga, no, ven. Resumen de estos dos primeros kilómetros. Bueno, un primer kilómetro de explosivo con mucha gente, que solo llevamos 23.000 aunque hemos salido de la cabeza. Evidentemente hay gente que, que va a hacer menos de una hora, que van a hacer una 5, una 10 y nos hemos dejado. Llevar por ellos el primer kilómetro 354 aproximadamente, el segundo a cuatro sensaciones buenas. Y ahora ya empezamos a coger el ritmo que en nosotros más nos conviene. Pero yo creo que las sensaciones por mi parte, buenas y las tuyas, dos kilómetros ahora en cuesta y sensaciones muy buenas. Aquí llegamos, kilómetro 5. ¿Cómo va eso? Bueno, Valentín, esta es la primera que importante, la primera de todas. 20-25, el primer 5000. Yo creo que vamos muy. Eh, vamos muy por debajo de, de la hora 28, vamos a intentar seguir manteniendo un ritmo, incluso yendo un poco más tranquilo, porque lo que yo no dudo es de tu capacidad de sufrimiento. Estás acostumbrado a hacer trabajos de 10, 12 horas, pero lo que quiero es que llegues con buenas sensaciones, porque no dudo de, ya digo, de tu capacidad para sufrir. Hemos salido muy rápido, hemos pasado eh, un momento en el, el 2 al 4, que era toda su vida y ahora tendremos que intentar regular, pero vamos, vamos eh, muy por debajo de la 28. Yo creo que para el próximo mañana vamos a proponer una 20. <laughs> Vamos para allá, este me quiere, me quiere matar. Venga, venga, jefe. Bien, pico cerrado, yo no digo ni mu. No Estás de puta madre, tío. No <risa> parece ni un influencia ni nada, parece una letra de verdad, ¿eh? Ahí está. Muy bien, de puta madre. Vamos, vamos, Hemos he pasado eh, un tercio de lo que es la media maratón y ahora mismo estamos eh, por debajo de la hora 28. Aparte, si hay momentos que con el público se, se engorila mucho. <risa> parece, un, parece un jabate, medio un jabalí y un jabato. Y le tengo que frenar, pero le veo muy bien. Ya le he dicho que hasta el día en el metro 10, le dejo que me marque, pero hasta por fin del 10 Aquí te manda, soy yo, que pone mis cojones, soy yo Ahí está, venga, uh, 41 minutos Valentín, estamos ya, ahí Hemos pasado 50 segundos más, más rápido el, el tiempo previsto Vuelvo a decir, el tiempo previsto era 1.42.50 intentar hacer justo a justo aunque él no se lo he dicho es una leña un poquito para ir justo a 1.28 Por lo cual ahora está a segundo 27. ¿Y cómo vas, tío? Dime, dime. Bien, bien, pero no quiero confiarme. Vale, calladito, concentrado y escuchando al maestro. Yo te voy a dar ahora a... A... tenemos hábito vas a beber porque estamos sudando mucho, vale. Bien. Porcentaje de salto la temperatura es soportante. Ahí hay que hidratarse ahí, muy muy bien. Esto es importante. En los pequeños detalles estás de éxito. Venga, ánimo. Miladrado. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Acción! ¡Concentración! ¡Venga, vamos! Entonces quiero metrillos un poquito más. Que nos vamos a conseguir esto. O ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo va viendo? Sin, sin ninguna duda. Creo súper bien. Mí... O sea que, que hemos más seguro. 10 minutos y resultado. Bueno, estamos de puta madre, más super bien. Ahora esto va a ser una una corona de las que hay que acabar los últimos kilómetros para no perder todo lo que hemos ganado hasta ahora. Estimación, no lo vais a creer, 1.27. Este tío está loco. Vamos bien, venga macho. ¿Qué vais hablando? Un repecto ahora, un repecto. Kilómetro 18. Me ser algo salvaje. mi puta vida, ganó un sprint. O sea, espero que hoy no sea la primera vez. O sea, ya puedes enfrentar y ganarme. En mi vida he ganado un sprint. Sin más lento que el malo. O sea, que ya puedes esperar a explotarme. No sabe con quién está hablando. Venga. Con el globero de los malos. Venga, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga, venga! venga, venga, venga, venga, venga. Gracias a Juan, un poquito gracias, Dale, dale, dale, dale. dale, es esto, eh! es es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 Chaval, con el gancho todo el rato. Menuda reventada me ha pegado, pero es como ir como una enciclopedia al lado. Segundo a segundo, décima a décima Y no me ha pegado la bronca ¿Sabéis lo que he hecho hoy? ¿Sabéis lo que he hecho hoy? Ha mejorado su marca más de un minuto y medio Solo hay que mirar el crono Aquí está, aquí tenéis está el crono 1,27,25 1,27,21 1,27,21, el tiempo ideal 1,27,21, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, eh, eh, Qué ardón de no sufrir, ¿sabes cuando dices llegaremos, llegaremos, llegaremos, pero iremos así? Al final lo hemos hecho muy bien, pero daba la sensación todo el rato que si nos veníamos un poco abajo y no le hacía caso a Martín, palmábamos, pero hostia, eh, una ilusión de niño, así como el que es pequeño Yo de mayor quiero jugar con el Barça, pues yo hoy puedo decir que he corrido un medio maratón con Martín fitz campeón del mundo, campeón de Europa Olímpico, y lo mejor de todo, un tío humano? Como he conocido a Francia?